Thank you Y hoy vamos a probar aquí unas, eh, es como un tipo, estilo de carne, tipo hamburguesa. Pero dice ahí comida, digo carne 100% de, de Japón. Eso está muy cerca de la estación de tren de Asakusabashi. Está ahí en la esquina, la estación de tren de Asakusabashi. Y justo está aquí el lugarcito. Está, se ve muy interesante. nuestro nuevo hospedaje que les vamos a enseñar y este restaurante está fuera de la estación de metro y se llama Ichiban Ichi Tokyo Ichiban Tokyo pedimos son unos platillos con carne de hamburguesa germen papitas y una salsa por este platillo nos cobraron este es para agarrar este es como parte del el plato. El plato para mantenerlo caliente no sé nos cobraron 580 por este platillo más la bebida. Uh -huh. El de Mau. El mío es como una especie de economillaki. con, konomiyaki con arroz. Con arroz y carne. Y Adrián también pidió una carne, pero con queso. La verdad es que se ve muy bueno. Este me costó 880. Pero los Pero precios sobre todo el mar se me hizo un precio super bien 580 está súper bien extra fue del tomate así ah, 180, 180, 180 del tomate, tomate. y qué más a esta les damos las impresiones bueno la conclusión de este restaurante es very muchas estrellas todo muy rico la carne estaba muy jugosa te la traen en un saquecito que se mantiene caliente por un buen rato Está súper súper bueno, traía carne, también trae aquí tomate, sus pues papitas, y el sabor de la carne súper bueno. Y también otra cosa que estábamos comentando es que aquí en Turquía, en general no se tarda nada en servirte la comida. Es mm. muy rápido. Apenas te sientas y en menos de 5 minutos ya tienes la comida en mesa eh, Y como les habíamos dicho, el agua está incluida. Bueno, más. ¡Ay!